Hola amigos cómo están? Un gusto saludarles nuevamente. Soy Bambi Raab. En estos momentos les traigo un nuevo contenido. Esto trata de mostrarles una especie de animalitos. Lo que me encanta. Y bueno, eh, ustedes lo van a ver en el video. Y pues nada, los invito a que se suscriban a los visitantes a mi canal. Eh, la campanita, no olviden activarla para recibir las notificaciones cuando ponemos contenido no olviden el clic y suscriptores, quiero darle las gracias una vez más por ser parte de mis aventuras por estar en mi canal y bueno espero les guste, espero que lo disfruten y puedan este compartir también like como les decía y nada nos vemos pronto eh, bye bye y hoy me acompaña alguien muy es especial muy lindo ay qué hermoso muy bello creo que me encanta aquí está miren que bello <ríe> ok Ok, hoy les voy a mostrar algo bien lindo. Miren, Unos uno, un ganso, un ganso. Miren, están enojados. Cuenta. Están un poquito enojados porque ellos no les gusta que, que uno se les acerque mucho. Si se dan cuenta, están allí. Ay, qué lindos. Me da un poquito de temor porque sí, es pican fuerte. Pero miren, están allá. Ay, qué hermosos. Ay, qué lindo. Miren, estos son unos miocastores. Para aclarar. Es... Bueno, amigos. Y como pueden darse cuenta, ahora les voy a mostrar una especie. Es un animalito que su nombre es miocastor. Como pueden darse cuenta, él está ahí, muy tranquilo, muy calmadito, accediendo al video. ¡Ay, qué lindo! Ellos pueden estar en el agua y también pueden estar en lo, en lo seco. Ahí va. ¡Ay, qué lindo! En estos momentos él está buscando al resto de su familia, aquí va, es tan lindo, ellos me encantan mucho porque están tan tranquilitos, bueno y como aquí no se les hace daño a los animalitos, son especiales y así tiene que ser, proteger, protegerlos, porque son un adorno de noel de la tierra lo que nos ha dado la naturaleza aquí va ay que hermoso me encanta ay unos patitos eh, es una familia muy grande como pueden ver aquí sigue es mío castor no sé si dije castor en principio no es, es mío castor aclarando Aquí va a encontrarse con su familia. ¡Ay, una gaviota ¡Qué linda! Eh, ellos salen a tomar el sol. Bueno, de hecho, porque el sol está ahorita muy fuerte. Y, y salen por momentos a tomar. Aquí va, ¡ay, tan linda. Ok, mi Castor llegó con el resto de su familia. Y ahí está ay qué hermosa ya llegue ahí está y la babiota y así de allí muy tranquilita y continuamos como pueden darse cuenta pues aquí continuamos mostrándole los animalitos algunos ya se fueron de hecho aquí están unos unos patitos se están moviendo a otro espacio y los gansos se pusieron un poquito enojados porque pues se sintieron como invadidos como que invadimos un poquito su, su territorio pero pues por eso tomamos la decisión de tomar la decisión de alejarme un poco ¿okay? para no molestarlos este y, y miren este lago como ha llovido bastante, entonces se ha salido un poco de su cauce. Si se dan cuenta, oh, allá va un patito. Allá, allá va, qué bonito. Eh, si se dan cuenta, todo este espacio, cuando está un poco, que no es tiempo de lluvia, todo esto está muy seco. De hecho, aquí se puede caminar un poco así normal. Se puede uno entrar al, al, al, al, al bosque y a los árboles. Todo eso así, Pero hoy, miren, si se dan cuenta, se ha salido bastante. De, de su causa como les decía y pues parece que va como que va a llover más debo suponer que va a subir más pero bueno y este ay, y aquí me da un poquito de temor ay, porque este ay, tengo temor que vaya a salir un, un este un cocodrilo mejor me voy de aquí A ver, ¿qué encontramos aquí? Oh, ¿Qué es esto? Sígueme, sígueme. Mira, aquí encontré algo. Mira, mira esto. Es un caracol, yo creo. ¡Ay, lo siento! Ay, ¡Mira, está aquí! Aquí está, para que lo vean. Miren, ahí está. Este, aquí, como lo ven. Aquí está, aquí, aquí, aquí. Y nada, lo vamos a poner en su sitio. Nuevamente. Aquí. Y nada Aquí se encuentran muchos Este Diferentes tipos de De animalitos Y mira, Allá están otros Patos Un color este ¿esto qué será? A ver Oh Oh mira Mira por favor T Tómale Mira Un sapo Mira ese tiene un color, como la parte de su, de su cabeza es como verde. Y ya la otra parte es como, como camuf, camuflajeado. está aquí. <risa> yo sabía, yo sabía, no, no, no toqué porque este yo sabía que iba a pasar eso. Ellos son así. Bueno, este y nada. Aquí se encuentran diferentes, como les decía, especies. Como se dan cuenta, que les voy mostrando. Y pues nos vamos acercando aquí a los. Ay,